Buenos días, excelente inicio de semana. Mi nombre es Katherine Cavazos. Le agradecemos que nos acompañe en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Estos son los titulares. Hoy analizaremos lo sucedido en el Estadio Corregidora en Querétaro. La trifulca entre aficionados que manchó el fútbol mexicano. Las autoridades minimizan los hechos al decir que no hay fallecidos, pero los videos dicen otra cosa. ¿Nuevo León no puede depender de la federación para hacerle frente a la sequía? Esa es la respuesta del gobernador de Nuevo León, Samuel García, ante la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para traer agua del río Pánuco. El mandatario estatal recalcó que no se quedarán cruzados de brazos. Y ahora langostas denuncian habitantes del municipio de Cadereyta la invasión de insectos que les llegó desde el municipio de Monterrey. los platicaremos de esto más adelante. Realizan operativo en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. desmantelaron una red de cámaras de vigilancia que transmitían imágenes presuntamente a la delincuencia organizada. Estaban instaladas en postes repartidas por toda la ciudad. La guerra continúa a pesar de las negociaciones y las sanciones por parte de la comunidad mundial Rusia sigue con los ataques en Ucrania, los civiles quedaron atrapados por bombardeos en la ciudad de Kiev, no se respetaron los corredores humanitarios. Platicaremos de esto más adelante en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. En este momento vamos a mi compañero Rafa Martínez para que nos dé un adelanto de la información deportiva y nos platique un poco sobre qué sucedió el día sábado en el Estadio Corregidora ya en Querétaro, que por supuesto más adelante en este espacio informativo estaremos platicando al respecto de lo sucedido. Buenos días, Rafa. ¿Qué tal, Katherine? Muy buenos días. Te saludo con gusto. Una semana difícil para el fútbol mexicano la que se avecina después de lo que sucedió este fin de semana donde un conato de bronca desató la furia de cientos de miles de aficionados que mancharon el balón con sangre en la cancha de la corregidora de Querétaro. Así es, Rafa. Hechos desgarradores. Más adelante platicaremos al respecto sobre esta información. Ahora vamos con mi compañero Alfonso Pérez para que nos den adelanto de la información del mundo del espectáculo. Catherine, te saludo con mucho gusto en esta mañana. Más adelante en la sección de los espectáculos, los famosos reaccionaron a lo ocurrido este fin de semana entre el partido de Querétaro y el Atlas. Tenemos todos los mensajes que compartieron los famosos a través de las redes sociales. Esto y mucho más en los espectáculos. Te agradezco, Alfonso, por ese adelanto. Llegó el momento de ir con mi compañera Yuri Castillo que nos tiene un avance del pronóstico del tiempo. Gracias, Katherine. Muy buenos días, excelente lunes para todos. Como siempre, un gusto poder saludarlo. Gracias por acompañarnos en esta mañana, una mañana muy agradable con un cielo medio nublado, pero ya para esta tarde se despeja completamente. La temperatura máxima alcanzando los 22 grados centígrados sin pronóstico de lluvia, la humedad relativa en un 68 y en el transcurso de la noche, eso de las 22 horas, la temperatura va a descender, el ambiente algo fresco, un cielo despejado, marcando el termómetro lo 13 grados centígrados sin pronóstico de precipitaciones. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Julie, muy buenos días, te agradezco por esta información, te vemos más adelante para conocer cómo se va a comportar la temperatura para este inicio de semana y ahora sí empezar a planear nuestras actividades. En este momento vamos a enlazarnos con mi compañero Marcial Pastarón. nos tiene información relevante sobre hechos que han ocurrido en las últimas horas en la entidad, especialmente nos va a platicar sobre un accidente vial, este registrado en el municipio de Santiago, Nuevo León. Además también le daremos seguimiento a las dos mujeres asesinadas la semana pasada en el municipio de Guadalupe. Marcial, buenos días, tú nos tienes más información al respecto. Hola, ¿qué tal, Catarín? Muy buenos, buenos días, buenos días a todo el auditorio de CiberTV. Exactamente, vamos a a conocer la información que en las últimas horas. Primero, estas imágenes que te vamos a mostrar les corresponden a un accidente que ocurrió sobre la carretera nacional a la altura del kilómetro 242, esto a la altura del municipio de Santiago. En este lugar, dos conductores pierden la vida luego de que uno de ellos, que viajaba en un automóvil Vento y que fue identificado como Jorge Alberto López, de 24 años de edad, Intentó tomar un retorno sobre esta carretera, lo que provocó que su automóvil fuera impactado por otro vehículo, el cual al momento del de, de impacto hace que este automóvil comience a dar volteretas, el conductor Jorge Alberto salga proyectado de su vehículo y posteriormente el segundo automóvil se impacta contra un anuncio vial de bandera y un árbol. En este lugar, ambos conductores pierden la vida en este sitio. Además, tres personas resultan con graves lesiones fueron trasladados a un hospital en Montemorelos. Uno de los lesionados fue identificado como Raúl Suárez Marroquín, de 26 años de edad. El conductor del segundo vehículo no fue, eh, no fue identificado en el lugar de los hechos. Todo esto, te repito, ocurrió alrededor de las 22.30 minutos del día de ayer sobre la carretera nacional a la altura del kilómetro 242. Ya la policía eh, ministerial del grupo de, de asuntos viales se comenzó las investigaciones para establecer en realidad qué fue lo que sucedió en este sitio. Por otra parte, ahora vamos a dar también otra información de esta, eh, el seguimiento de, de un homicidio de dos mujeres que ocurrió el pasado 4 de marzo allá en la colonia Evolución, sobre la calle 18 de marzo y Santa Ana. En este lugar, dos mujeres que salían de una estética fueron asesinadas de varios disparos. Bueno, la policía ministerial, luego de que de iniciar la carpeta de investigación, logra identificar y ubicar a esta persona que observas en las imágenes y que fue identificada como Rosalinda. Ella era quien conducía el automóvil en el cual llegaron hasta este sitio sobre eh, la calle de 18 de marzo y dispararon contra Vanessa, de 34 años de edad, y María Teresa, de 58. Recordemos que en este lugar una niña de 10 años de edad salió ilesa en este ataque esta mujer, Rosa Linda, fue capturada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en el cruce de Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles en la colonia Zaragoza. Así si es que ya esta mujer se encuentra internada en el penal para mujeres en el municipio de Escobedo en espera de la audiencia de, ante un juez de control. Ahora vamos a darte también a otra información de lo que sucedió esto en el municipio de Cadereyta en el cual elementos de seguridad pública municipal interceptan un vehículo que circulaba sobre la carretera a Reynosa, a la altura de Cadereyta, le marcan el alto a esta, esta unidad, sin embargo, el conductor inicia la, la marcha a exceso de velocidad. Este, esto provoca que elementos de la policía municipal lo persigan, lo copen, a unos cuantos kilómetros, y al momento de detener este autobús, pues localizan 179 migrantes indocumentados que viajaban en este lugar. Ya todo este grupo de personas quedó a disposición del Instituto Mexicano de Migración, eh, también, y mientras que los eh, presuntos traficantes quedaron a disposición de la, eh, bueno, de la policía, bien están investigando este caso. Y por último... Vamos a dar también a conocer esta información en el sentido de un rescate que hubo en, en el Cerro de las Mitras, en el cual cinco jóvenes que pidieron el auxilio y se, se habían quedado varados en este cerro, fueron auxiliados por personal de protección civil de Nuevo León. Leonardo García, de 20 años de edad, Diego Treviño Velázquez de 22, Enrique Emiliano Acevedo, de 20, Eric Marcos, de 20, y Juan Pablo Ábalos Aguirre, de 23, ya se encuentran con sus familias. Esta es la información, Caterín, de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en la ciudad. Marcial, te agradezco por esta información, estaremos al pendiente si llegan a surgir datos relevantes a lo que ya nos has mencionado. Hasta luego, muy buenos días. Buenos días Marcial, nuevamente gracias, continuamos con más en Ciber TV Noticias Monterrey. Más adelante mi compañero Rafa Martínez nos va a acompañar para platicarnos sobre lo ocurrido el sábado pasado en el estado de la Corregidora en Querétaro, hechos desgarradores, continuamos con más. Muy buenos días, le agradecemos que continúe con nosotros en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Como ya le adelantaba, se encuentra con nosotros mi compañero Rafa Martínez. Rafa, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Un Gusto saludarte, no con el entusiasmo que quisiera Gracias. por lo sucedido, el pasado partido entre Querétaro y Atlas, una situación lamentable, algo que tal vez se pudo haber eh, impedido de realizar uh -huh. de esa manera si se hubieran tomado las medidas protocolarias necesarias. Pero lamentablemente no fue así y hoy hay víctimas que lamentar, aunque oficialmente la cifra es de cero muertos, pues la realidad es que uno se pone, nada más es con que agarra el celular. Y te pones a ver los videos, te das cuenta que hay incluso eh, versiones de gente que estuvo en el estadio donde menciona que ellos vieron a personas fallecidas. Es correcto, Rafa, lo que debió de haber sido una fiesta deportiva resultó ser toda una tragedia. Ya tú lo estás mencionando, nos metemos a las diferentes redes sociales, a Facebook, a Twitter, Instagram y vemos la cantidad de imágenes, de videos que están siendo difundidas por muchas personas que estaban dentro de este estadio de aficionados y también lo dices tú, vemos... Ay, lamentablemente se siente muy feo decirlo, pero los cuerpos de aficionados tirados en el piso, sí. personas ensangretadas, es muy difícil ver esas imágenes. Sobre todo el, el dolo, Catherine con el que golpean a gente que ya estaba inconsciente. Déjame te, te relato un poco uh -huh. eh, cómo se inició favor, todo esto. ¿sí? Este partido, mira, la Liga eh, tiene un, una forma de llevar los protocolos de seguridad de los partidos. Hay ciertos partidos que son clasificados o catalogados como partidos... De alto riesgo. ¿Y eso, en el... qué se debe? eso se debe a la rivalidad que hay entre las porras, entre las barras de una afición y otra. Partido de alto riesgo, clásico regiomontano, Monterrey Tigres, Ajá, porque... por la rivalidad que existe. ¿Sí? Partido de alto riesgo, América Pumas, por ser un clásico, América Chivas, Chivas Atlas. Este también es un partido clasificado de alto riesgo. Lo... Me platicabas ahorita fuera del aire que te tocó ver que desde días previos había riña en redes sociales violencia eh, eh, cibernética entre aficionados, ¿no? Y justo si las autoridades están viendo esto desde, desde días antes, ¿por qué no se previeron con más seguridad dentro de este estadio, Rafael? lo que muchas personas nos estamos preguntando. ¿Y sabes una cosa? Eh, circularon redes que normalmente esto no solamente lo hace Querétaro, lo hacen la mayoría de los equipos. La seguridad la contratan de, de gente que no está preparada. Hacen una publicación en redes sociales o, re, o, o volantes donde quieres formar parte de la seguridad, mándanos este, tu nombre, dirección y todo para darte de alta, Vende de, de negro y aquí te damos tus 300 pesos al final Dale del partido. profesional, Cero personas profesional. que no, no saben sobre esto. Es lo que me llama mucho la atención. Que yo he ido a partidos aquí locales de Monterrey, Tigres, y entras tú, como en cualquier evento, como en conciertos también, te revisan tu bolsa, uh -huh. que no vayas a traer alguna navaja o algo, ¿qué pasó en esto, Rafa? Pues no hubo la, las medidas necesarias también, fíjate, esto sí yo no me quiero meter en mucho tema eh, fuera de lo deportivo uh -huh. y de lo que vimos ahí, Tra, trasciende, solamente lo pongo así por encimita, okay. que es un tema... ...que lleva un trasfondo, que hay eh, personas involucradas o los iniciadores, es gente que pertenece a cárteles del narcotráfico y del guachicoleo uh -huh. y que por esa razón utilizaron esto y que estaban coludidos este, elementos de seguridad, policía... Y demás, ahí vemos cómo empezó todo, porque empiezan a gritarse, una barra estaba de un lado del estadio, la otra del otro, se empiezan a gritar, se empiezan, como se dice coloquialmente, a cocorearse ¿Sí? unos con otros, y se empiezan a acercar cada vez más, hay rejas que dividen las localidades, bueno, pues algunos policías trataban de cerrar esas puertas que eran eh, querían ser abiertas por los aficionados, y hubo una imagen donde se ve un policía donde les abre la puerta y dice, órale, Pásenles. Y es ahí donde se empiezan a dar los golpes y aficionados del Atlas que acudieron en familia, con niños, con eh, señoras, eh, jovencitas y demás, pues para salvarse se brincan a la cancha uh -huh. para tratar de no ser alcanzados por estos salvajes, por esta gente que no se le puede llamar aficionado, son pseudo aficionados, son uh pseudoaficionados, -huh. son animales que golpearon sin piedad a todos los aficionados. Y esto pues es totalmente reprobable. Ahí vemos las imágenes, imagínate nada más qué recuerdo le va a quedar a los pequeños que asistieron ese día al estadio. Veíamos a niños de 5 años, de 7 años, de 10 años corriendo con sus padres asustados porque no sabían qué es lo que iba a suceder, incluso también imágenes que no solamente, ahí estamos viendo en Mira. pantalla, es esta imagen que no solamente le dio la vuelta a nuestro país, sino al mundo entero, la cara de preocupación del padre, el hijo sin camisa, hasta se me pone la piel chinita, sí. quitarle la playera a este niño para que no lo identificaran con algún con algún equipo. Sí, no y, y hay dos versiones, uh -huh. o, sea, eh, o están los dos lados de la moneda, están los niños que están aterrorizados de ver que, que, que están golpeando a su papá o a su mamá y que ellos están expuestos a la violencia, pero también están los niños que se convirtieron en héroes, Caterin, por ejemplo, en este caso del niño que veíamos sin playera, era un niño que le iba al Querétaro. Sí. Se quitó la playera para dársela a una aficionada uh -huh. del Atlas, que traía su camisa del Atlas, y muchos, como, como ese niño, hubo muchos héroes aficionados del Querétaro que se quitaron su playera, su sudadera, para prestársela a los a los aficionados del atlas y que pudieran eh, ser respetados porque traían la camiseta de querétaro ¿no? de hecho también en redes sociales surgió esto que mujeres que estaban en este partido tuvieron que quitarse la playera para no ser afectadas sí. y ya como te ya lo tú lo mencionas rafa personas también que les prestaron la que ellos traían sí y fíjate por ejemplo ahorita veíamos ahí en las imágenes a un, una persona cortando con una navaja mira ahí está la red pues lo vemos. y muchos dicen, pues para qué la red que iba a ir de, de pesca uh -huh. o que no. Es, es gente tonta que dice, ay, me voy a llevar un recuerdo de este momento. Y empiezan a cortar la red. Para empezar, ¿de dónde rayos salió una navaja? Eso, ¿De esa dónde es, rayos salió una navaja es pregunta, de un estadio? ¿Cómo la pudieron meter? Como te digo, siempre cuando vas a este tipo de eventos deportivos o de espectáculos, al ingresar te revisan que no traigas ningún artefacto de estos. Sí, y fíjate, acá los protocolos son un poco más estrictos. Uh -huh. eh, eh, me tocó ir al Juego de Rayados contra América de este fin de semana y hay dos filtros de seguridad. Uno, como en el, como en el aeropuerto, te hacen que saques todas tus pertenencias, uh -huh. las pongas en una charola oh, con todo y monedas, uh -huh. llaves, todo lo que traigas contigo. Te checan que tra que no haya navajas, que no haya nada. Después que tienes todos tus artículos ahí, como mm -hmm. en el aeropuerto, con el detector ¿Sí? de metales, para ver si no te guardaste Oye, algo. Después ya pasan ajá. ese filtro, llegan a otro filtro donde hay gente que está ocultando a las personas mm -hmm. para, para que no traigan alguna cosa. Justo es lo que se debería de implementar. Así tendría que Hablando ser. de esto, ¿ya se implementaron medidas de seguridad? ¿Nuevas medidas que se van a implementar en los próximos partidos? Pues... No nuevas, simplemente se tienen que implementar las medidas más que ya existen estrictas. y que no se han aplicado. Uh -huh. Ahora sí tienen que ser estrictos y que ya no trascienda esto más allá de nuestro país, porque por ejemplo ya principales portadas de, de medios a nivel internacional como el DASON, como el Mail, uh -huh. como eh, medios de gran relevancia, periódicos a nivel internacional... Sacan esto y no nos deja bien parados, Catherine sobre todo, porque en el 2026 México va a ser sede de una Copa del Mundo uh -huh. y con estas garantías, ¿tú crees que va a querer venir gente del extranjero? ¿Se ha hablado al respecto sobre esto? Todavía no, la FIFA no ha puesto una postura acorde a qué, sepa, qué decisiones se van a tomar, pero yo te adelanto, no uh -huh. va a haber sanción de FIFA, no va a haber sanción de FIFA para que no se realice el Mundial. FIFA solamente publicó una imagen donde dice, reprobamos estos actos uh -huh. y se acabó. Ahí está lo de FIFA, dice la declaración de FIFA sobre los actos de violencia en Querétaro y la publicación pues es de que reprueban este tipo de conductas, que se debe poner mayor atención y demás, que son inaceptables e intolerables. La, la Federación y la Liga MX también dieron su postura y lo increíble de todo también como parte de, del gobierno del estado uh -huh. de Querétaro es que ya es lunes, esto sucedió el sábado en la noche y no hay Todavía un solo detenido al respecto, Catherine, y luego todavía sale el gobernador a decir que ni siquiera hay muertos. Imagínate. Que, que no hay fallecidos. Es lamentable lo que está sucediendo. y Vemos también eh, en las diferentes redes sociales cómo comparten las fotografías, los videos, las caras de las personas que estaban realizando estos actos delictivos. De hecho, se sacaron direcciones de las personas, cuenta de Facebook, de las redes sociales, y hasta el momento no hay detenidos. No, increíble. Con todo y que ya tienen los nombres, las caras, los rostros y así las cosas. Así es, vamos al sol, al sol del gobernador, vamos sí, a escuchar, lo, lo, que las fue declaraciones, lo que mencionó. Sí, él lo menciona, él dice que, que no hay muertos, da las cifras de las cantidades de gente agredidas y demás. Si te podemos escucharlo y ahorita platicamos al respecto. Vamos a escucharlo. Lo vuelvo a reiterar, mi mayor compromiso es con la verdad. Los datos oficiales indican que hasta este momento no tenemos fallecidos por los condenables hechos del día de ayer he puesto a disposición del público toda la información verificada. Por supuesto que entiendo que las imágenes de ayer son perturbadoras. La violencia irracional nos afecta y nos indigna. Lamentablemente, se han difundido nombres e imágenes de personas en redes que se afirmaba habían fallecido. Hoy, confirmamos que afortunadamente están vivas y recibiendo atención médica. Tenemos tres personas graves y estamos haciendo todo lo posible para que se restablezcan. De verdad, no tengo ningún motivo para mentir ni para esconder nada. Sin embargo, pese a ello, persisten los rumores o versiones malintencionadas que hablan de fallecidos, y de los cuales no tenemos registro alguno lo Ahí escuchamos lo que menciona el gobernador de Querétaro Mauricio Curi sobre que mm. no hay personas fallecidas hasta el momento, solamente se habla de cifras de lesionados Sí, Increíble, increíble la verdad, pero hay versiones que pues salen a desmentir mm -hmm. las versiones oficiales del gobierno de, de Querétaro, obviamente ellos tratan de, de encubrir todo esto para que no les genere una, una sanción mayor, para que no manche su imagen como como políticos y demás, pero sí hay gente que sale a declarar lo contrario. Vamos a escuchar, si te parece, Caterine, uh -huh. a una aficionada del Atlas donde ella confirma el fallecimiento de una persona. Escuchemos. ¿Quién es su hijo? Mi amigo. ¿Su amigo? ¿Ya le confirmaron que murió? Ya. Yeah. ¿El gobernador acaba de decir que no había personas fallecidas? Ya está confirmado, mi amigo. Ya le confirmaron amigos, me imagino que acudieron con su familia, con su amigo a, al estadio. Sí, familiares. ¿Cuál es su nombre, el de la persona fallecida? Arturo Buen Le hablan de más personas fallecidas, ¿le han dicho algo? Sí, que como 32 muertos. ¿Le han dicho como 32 muertos personas que están en Querétaro eh, parte de la afición y amigos de su amigo? Sí, amigos que todavía están desaparecidos. Encontrar. Ahí escuchábamos lo que menciona esta aficionada, que un amigo de ella que ya le confirmaron que falleció, además también hace mención sobre el nombre. De pronto han surgido diversas dudas, Rafa, en las redes sociales. También yo tengo la, esta duda, ¿cómo le están haciendo con los lesionados? ¿Quién está cubriendo con esos gastos? ¿Es por parte del gobierno del estado? ¿Por parte del estadio? ¿Cómo le están haciendo? Debería ser por parte de, de Querétaro como ¿Sí? club. Porque se supone que el pagar un boleto te garantiza seguridad dentro del estadio. Si las cosas suceden a uno de ciertos de dos kilómetros, tres kilómetros de distancia, a la redonda del estadio, todo el gasto con, la gente con boleto pagado lo cubre el club, la institución. Más si es dentro del estadio. Eh, pero salió el gobernador incluso minutos después de, de lo sucedido a decir que el gobierno iba a cubrir con los gastos de las personas lesionadas. Entonces, pues por lo pronto... Esperemos que cumpla con esa parte, que no. Todavía la gente que está viviendo un momento doloroso con sus familiares internados tengan que buscar dinero para pagar los gastos por no tener los protocolos de seguridad necesarios. Y sabemos que son gastos con los que uno a veces no cuenta. No, por, por supuesto, ¿Cómo? ¿no? Uh -huh. va... Es lo que no te esperas. Sí, porque aparte es gente que vive en Guadalajara, que se trasladó uh -huh. a Querétaro y que está internada en un hospital de Querétaro. Entonces, no es como que lo tengo aquí cerquita, todo. tienen que trasladarse a Querétaro para poder estar ahí y son días de, uh -huh. de hospedaje en hoteles o demás cosas que tienen que cubrirse pues, con no, Y dinero. ponle tú que aunque esté cerquita, es el gasto de comida de la familia también de transportación. Ojalá que sí cumplan con estos gastos, como tú ya lo estás mencionando. Hasta el momento se reportan 26 personas lesionadas entre estos 24 hombres y dos mujeres. ¿Verdad? Sí, la verdad es que hay que, hay que esperar a ver qué medidas van a hacer catherine uh -huh. Por ejemplo, hoy... Eh ya se tomó la decisión de que se suspenden los partidos de se suspendieron los partidos del domingo se suspende el de Rayados que se jugaba mañana mañana hay junta de dueños hay junta de dueños y se tomarán decisiones a futuro por lo pronto trasciende que la jornada siguiente sí se jugaría que sería a partir del, del viernes y, y pues a mí me parece increíble pero pues parece ser que le van a dar como que vuelta a la página a ver qué pasa. Es lo que han mencionado, ¿habrá alguna conferencia para dar más información al respecto? Después de la reunión de los dueños, que sería hasta el día de mañana. Y las fechas de los partidos que se suspendieron el día de ayer y de estas próximas, ¿ya se tiene alguna fecha para...? Todavía no hay, no hay fechas eh, hasta el momento oficiales, se van uh -huh. a tener que reprogramar los partidos, pero todavía no se dan a conocer esos detalles. Excelente, continuamos con más información. días, agradecemos que nos acompañen en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Continuamos con más información. Ahora temas locales, le platico que aunque el presidente de México dijo no al plan del río Panu con Nuevo León, Tamaulipas y también Coahuila, dicen que sí van por dicho proyecto. Samuel García señaló que no dependerá de la federación ni de la mañanera para poder llevar agua a quienes más lo necesitan. Escuchemos. No, este... Porque los... Estados, eh, en el caso de San Luis, no conozco la opinión del gobierno de Tamaulipas, pero eh, no quieren que se utilice el agua del río Pánuco, del agua azteca, no quieren. Pese a la negativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el proyecto Monterrey 6, los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila mantienen el plan para con ello combatir la sequía. El director de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, SEAT, Salvador Treviño, informó que desde el martes pasado se están llevando a cabo encuentros entre los gobernadores Samuel García, Francisco García Cabeza de Vaca y Miguel Riquelme. Dichas reuniones se realizarán cada dos semanas. El titular de la SEAT aclaró que no se revivirá Monterrey 6, impulsado por Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, y que fue cancelado por alto costo y acusaciones de favoritismo. Nuevo León aclaró que el plan iniciará de cero y con un enfoque regional. El fin de semana, Samuel García declaró que este tema no dependerá de la federación, pues son miles de vidas las que dependen del agua. Pero no quedarnos cruzados de brazos. Y hoy que vemos nuestras presas... Ya a un 8%, a un 11%, pues no podemos depender de que la federación o una mañanera nos diga sí o no. Porque son miles de vidas, miles de sectores agrícolas y mucha industria que depende del agua y que no tenemos por qué esperar un minuto más. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Salma, te agradecemos por esta información en otros temas. La tarde del pasado, sábado, el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, encabezó una misa en el malecón de la Presa La Boca, este ubicado en el municipio de Santiago, Nuevo León, donde acudieron autoridades encabezadas por el gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda, y su esposa, la titular de la oficina Amara Nuevo León, Mariana Rodríguez. En el evento estuvo presente además el alcalde de Santiago, David de la Peña, y también al menos seis danzas y cientos de feligreses se dieron cita alrededor de las 18 horas de la tarde en este embalse para pedir que se registren lluvias en el Estado. El arzobispo hizo el llamado a los ciudadanos para concientizar sobre el uso y ahorro del vital líquido, pues es una de las obligaciones de la sociedad. Continuamos con más temas locales, algo que ya también le estábamos adelantando al inicio de este espacio informativo, los titulares, pobladores de las comunidades El Barco, Valle Hidalgo, Vaqueros y El Saltrillo fueron sorprendidos durante los últimos días por una plaga de langostas que han estado sobrevolando por los campos de cultivo. Lo anterior puso en alerta a los habitantes y varios de ellos han podido grabar el paso de los insectos utiliz utilizando sus teléfonos celulares, tratando de proteger sus terrenos de, la sie de siembra. La plaga está atacando toda clase de cultivo y está avanzando de sur a norte del referido ayuntamiento, informó el propio municipio a través de... De un comunicado ante este fenómeno, el alcalde de Cadereyta, Cosme, Julián Leal Cantú, anunció que una aeronave fumigadora estará volando durante estos días por las zonas afectadas con intención de acabar con esta situación y devolver la tranquilidad a los habitantes de este municipio. Veamos. Continuamos con más información local. Le platico que el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, presenta este lunes 7 de marzo en el Congreso Local una nueva constitución política del Estado, la cual se espera que se vote en primera vuelta en marzo de 2022. Posteriormente se realizarán por los de consulta sobre cuatro ejes, derechos humanos, división de poderes, órganos de autonomía constitucional y leyes, reforma constitucional y municipios y zona metropolitana, se estima que durante el segundo periodo legislativo el Congreso local vote la segunda vuelta y que Nuevo León cuente con una nueva carta magna estatal en diciembre de este año, indica un comunicado del gobierno del Estado. El porqué de una nueva constitución política del Estado indica que el actual ordenamiento tiene 104 años, sin embargo, Nuevo León enfrenta hoy nuevos derechos, retos y desafíos, entre ellos también inseguridad, migración, corrupción, violencia, pobreza, pandemia, además también contaminación, problemas de movilidad, escasez de agua y educación pospandemia. Agradecemos el continuo con nosotros en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Tenemos también más información tras la firma de un convenio entre el Infonavit, Fomerrey y Monterrey. El municipio podrá adquirir viviendas abandonadas para que se puedan reubicar a las personas damnificadas en el incendio del predio irregular conocido como El Pozo. El director de Fomerrey, Eugenio Montiel Amoroso, informó que luego... De la reunión realizada el miércoles pasado, ahora las autoridades realizan los procesos de evalúos y compra de predios para posteriormente proceder a la reubicación. El titular de FOMERA indicó que la reunión, encabezada por el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, y él es parte de un programa estatal del programa interinstitucional de regularizaciones de asentamientos humanos que se firmó hace unas semanas entre los alcaldes y el gobierno del Estado. Cambiando completamente de información, ahora es momento de conocer cómo se va a comportar la temperatura este inicio de semana. Para esto vamos con mi compañera Yuli Castillo. Yuli, buenos días. Tú nos tienes más información al respecto. Con muchísimo gusto los saludo de nuevo a cuenta y es momento de conocer los detalles del pronóstico del tiempo, ya iniciamos la semana, excelentes temperaturas excelentes condiciones de cielo en el transcurso de la tarde la temperatura máxima se estima que esté alcanzando 22 grados centígrados un cielo mayormente despejado sin pronóstico de lluvia, la humedad relativa en un 68% y ya en el transcurso de la noche baja la temperatura desciende, marcando los 13 grados centígrados a las 22 horas, también con un cielo completamente Despejado y sin pronóstico de lluvia. Para el día de mañana, martes, estaremos amaneciendo con temperatura bastante fresca, ambiente fresco de 8 a 9 grados centígrados, es lo que estaría marcando el termómetro por la mañana. Por la tarde, la máxima asciende, alcanzando 22 grados centígrados, un cielo completamente despejado. El pronóstico de lluvia es bastante bajo y así va a continuar para el día miércoles con un cielo medio nublado, la temperatura máxima alcanzando 22 grados centígrados, con mínimas de 10 a 11 grados Celsius ya para el día jueves se despeja totalmente el cielo, no hay pronóstico de lluvia, la temperatura por la tarde otra vez empieza a recuperar calorcito, la temperatura máxima alcanzando casi los 30 grados centígrados o con sensación térmica hasta de 30 grados con mínimas de 14 a 15 grados centígrados y para el día viernes arrancamos el fin de semana con un cielo soleado, la temperatura máxima de 28 grados centígrados con mínima de un solo dígito, 5 grados Celsius, así va a continuar para el día sábado con un descenso en la temperatura la máxima se estima que solamente se alcanzando 18 grados centígrados, un cielo claro, no hay pronóstico de lluvia y con mínimas de 5 a 6 grados centígrados. En información nacional le comento las temperaturas y condiciones. Para Tijuana, un cielo completamente despejado, la máxima de 18 con mínima de 7 grados centígrados. Allá para Chihuahua, la temperatura máxima alcanzando 22 grados con mínima de 11 y un cielo medio nublado. Se despeja totalmente para Mazatlán, también para Guadalajara. Allá para Celaya, en Torreón, las temperaturas por la tarde oscilando de los 24 a los 29 grados centígrados, con mínimas que van de los 10 para el municipio de Celaya, ambiente fresco, 15 en Guadalajara, también para Mazatlán, 17 para Torreón, en Acapulco, un cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima alcanzando 31 grados centígrados, con mínima de 22, y ojo allá para Tamaulipas, para Reynosa, las temperaturas van a continuar agradables en el transcurso de esta tarde, pero hay un ambiente algo inestable hay pronóstico de precipitación, lluvia ligera, lluvias intermitentes en algunas zonas, con mínima de 18 grados centígrados, y ya para el sur y para el sureste del territorio nacional, un cielo medio nublado es lo que va a estar predominando, las temperaturas por la tarde, superando los 30 grados centígrados, con mínimas de 19 a 24 grados Celsius, y ya por último le informo que para el territorio tejano, para el paso, ambiente muy frío en el transcurso de esta noche de lunes, oscilando el termómetro de los 2 a los 3 grados centígrados, con máxima de 16. Para Macalna hay pronóstico de lluvia, la temperatura máxima alcanzando 23 grados centígrados, con mínima que oscila de los 9 a los 10 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente lunes. Buenos días, te agradecemos Julie por esta información para tomarlo en cuenta, en consideración. Vamos a continuar con más información, temas locales, algo que también ya le estábamos adelantando sobre la plaga de langosta, esto en el municipio de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, que incluso afecta o bien puede afectar a la siembra, a los pobladores de este municipio que tienen cultivos. Para esto nos vamos a enlazar directamente vía telefónica con la directora de Fomento Agropecuario en el municipio de Cadereyta, Ludivina Rodríguez Vázquez. Buenos días Ludivina, ¿cómo estás? Hola Katherine, buenos días, muy bien. Qué bueno, muy buenos días. ¿Nos puedes platicar más sobre esta situación que afecta a los pobladores de este municipio de Los Ejidos? ¿La situación el, hasta este momento es crítica? Eh, Katherine, este sí, se presentó esta manga migratoria de langosta desde el día sábado, que la venimos siguiendo junto con el Comité de Estatal de Sanidad Vegetal, y hasta ahorita eh, no se han reportado daños, eh, en el extremo, en, en los cultivos de cadereita, gracias a Dios, eh, no es este de tanto de alarmarse. Ellos ya están trabajando en la fumigación de, de esta plaga y, y la están combatiendo. Desde el día de ayer eh, estuvieron trabajando en ello y el día de hoy continúa afortunadamente esta langosta centroamericana que es una especie invasora mismo hemos visto también que en estos últimos días ustedes le han dado aviso a las personas, a los pobladores para que fumiguen y su cultivo no se ve afectado, ya nos mencionabas tú sobre esta fumigación ¿es por parte de los pobladores o por parte del municipio cómo le están haciendo? ¿incluso esto va a durar por varios días o cuánto va a durar la fumigación? No, quienes están fumigando es el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Nuevo León ellos son quienes están fumigando con un líquido que se llama Z-Cipermentina este, y ellos son los que están combatiendo a esta especie migratoria. Excelente. Ludy, ¿de dónde vienen estas langostas? ¿De qué municipio? Eh, bueno, nos, nos comentó que entraron por Tamaulipas, que los primeros que tuvieron ellos eh, presentes en el estado de Nuevo León fue el 25 de diciembre. Igual que esta manga, eh, dentro de las cuales esta es la más grande, ya han atacado ocho más. Veamos también algunos números donde las personas pueden reportar si en, en sus cultivos llegan a tener estas langostas centroamericanas. ¿Los tienes a la mano estos números? Así es, de paso sí. al número de teléfono del Comité Estatal de Sanidad Vegetal es el 826-26-719-88 o el 826-26-714-07. Esa es directamente con ellos o el de su servidora, 828-101-4658. Excelente, Luis. Te agradecemos por esta información. Estaremos al pendiente. Muchas gracias. Sí, Catherine. Es muy importante que, este, que quienes vean esta especie eh, de langosta aquí en el municipio de Cadreita, que no lo hagan este, saber para poder nosotros avisar a ellos. Eh, te digo, como la manga está un poco grande, yo creo que van a estar trabajando el día de hoy y el día de mañana también hasta que puedan controlarla, porque esta. Especie no se, no se no se termina, no se extingue, simplemente la controla. Excelente, Ludy, te agradecemos mucho por esta información. Ya ¿Nos mencionaba también los números a los cuales usted puede reportar esta plaga de langostas? Muy buenos días, Ludy. Buen día, muchísimas gracias, a la orden. Gracias a la orden. Continuamos con más información ahora en temas nacionales. Le platico que elementos de seguridad de Reynosa, Tamaulipas, algo que también le estábamos informando al inicio de este espacio informativo, desarticulizaron una red de videovigilancia del crimen organizado en la que operaban alrededor de 100 cámaras, las cuales estaban conectadas a las redes inalámbricas de hogares o comercios en la entidad. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informaron que el grupo de operaciones especiales realizó el levantamiento y aseguramiento de los aparatos, así lo manifestaron mediante un comunicado. En el operativo realizado en la tarde de ese domingo 6 de marzo, se desconectaron. Las cámaras de videovigilancia transmitían de manera directa las imágenes que captaban, pues al estar conectadas a internet de manera inalámbrica, los operadores de los aparatos podían tener acceso a su contenido desde cualquier lugar. Estos dispositivos habían sido instalados en postes de electricidad o bien de teléfono, así como en registros de ambos servicios y cacas negras. Siguiendo con más información nacional, los altos índices de violencia que se vive en Colima obligaron a la población a autoimponerse un toque de queda a partir de... Las 17 horas la gente deja de salir a la calle, los comerciantes y empresarios empiezan a cerrar sus negocios. Francisco Rodríguez, secretario general del Ayuntamiento de Colima, reconoció que antes veías más actividad más noche. Quizá después de las 10, pero ahora a las 9 de la noche empiezan un poco a tranquilizarse la ciudad. Fue a finales de enero que la violencia se desató en Colima. Continuando con más temas, David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, habló sobre los habitantes desplazados de sus comunidades por el alto índice de violencia que ha azotado a la entidad. Monreal Ávila dijo que esa situación es el tema de tema. sin embargo, las declaraciones del mandatario estatal hicieron estallar las redes sociales debido a un comentario en donde replicó una de las frases más recordadas de Andrés Manuel López Obrador antes de convertirse en jefe del Ejecutivo en torno al avión presidencial en el que viajaba el PRIista Enrique Peña Nieto durante su mandato. Tras ser cuestionado por una reportera sobre cuándo podrán regresar a sus comunidades los desplazados por la violencia, Monreal Ávila contestó, ojalá yo tuviera la respuesta, esa no la tiene ni Obama, es un tema muy delicado, escuchemos. Ojalá, ojalá yo tuviera la respuesta, esa no la tiene ni, ni Obama, es un tema muy delicado, ese no es un tema tan trivial, es el problema más delicado de este país, es el tema de temas. Si hubiera un especialista en el mundo, si hubiera un brujo, si hubiera un pitonizo que nos dijera cuándo, ten la seguridad que el presidente, el cualquier gobernador, yo, cualquiera ya lo hubiéramos contratado y tuviéramos. Nos pues diríamos que más información en Ciber TV Noticias Monterrey, pero antes de esto nos vamos a un pequeño corte y regresamos con más. Desde la barra con los futbolistas, lunes, miércoles y viernes, desde las 2 de la tarde por Ciber TV. Paranormal, viernes 7 de la noche a través de CiberTV. TV <risa> Travesías Mágicas con la tía Sandy Celeste Domingo, 10 y media de la mañana por CiberTV. TV Tenemos más información en CiberTV TV Noticias Monterrey En este momento vamos a enlazarnos directamente con mi compañera Nayeli Peña para que nos dé un adelanto sobre la entrevista con Nayeli al finalizar este espacio informativo Nayeli, buenos días Así es, Caterine, muy buenos días para todos. Bueno, esta invitación va para todos en general, uh -huh. específicamente para las personas que padecen gastritis y para quienes creen padecerlo. ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a hablar acerca del tratamiento, la dieta, el ejercicio que hay que realizar para poder combatir este padecimiento, que obviamente afecta a muchos mexicanos. Para que estén pendiente a las 11.30 de la mañana en la entrevista con Ayeli y Katherine. Excelente, un tema muy importante, interesante, ya lo mencionas tú, a las 11.30 después de Ciber Tiber, Noticias Monterrey. Gracias, bonito día. Nayeli, buenos días. Continuamos con más información. Ahora nos vamos a temas internacionales. El undécimo día desde que empezó la ofensiva de Rusia a Ucrania ha finalizado con otro desacuerdo entre las partes y un segundo alto de fuego fallido. Las autoridades locales de Mariupol, localidad asediada por las tropas de Vladimir Putin, anunciaban esta mañana un nuevo corredor humanitario para evacuar a 200.000 civiles, pero esta evacuación ha fracasado por segundo día consecutivo. Las fuerzas rusas y el ejército ucraniano se han acusado mutuamente de no respetar este corredor ni el alto al fuego temporal. De hecho, un representante de la región separatista de Donetsk ha confirmado que solo 300 personas han podido abandonar la ciudad. Siguiendo con más de estos temas, el Ministerio de Defensa ruso ha advertido a los empleados de las empresas de defensa ucranianas de próximos ataques que se llevarán a cabo con armas de alta precisión, ha informado hoy el portavoz de esta cartera, Igor Konashenkov. El alto funcionario ruso ha advertido que los países vecinos que permitan estacionar aviones de combate ucranianos en sus bases para ser usados posteriormente, contra las Fuerzas Armadas Rusas se arriesgan a ser considerados parte del conflicto armado. Aseguró que prácticamente toda la aviación ucraniana ha sido destruida, al tiempo que dijo tener constancia de que aviones de guerra ucranianos volaron previamente a Rumania y otros países fronterizos. Además, unas 3.500 personas han sido detenidas en las 44 ciudades rusas en las que protestaban este domingo contra la intervención de Rusia en Ucrania. Según fuentes policiales citadas por la agencia rusa TAS, de ellos 1.700 serían de Moscú y 750 más en San Petersburgo. Según el recuento de la Organización de Derechos Humanos, OVD-INFO, Grupo por los Derechos Civiles que Siguen los Arrestos Políticos... Se llevan más de 11.000 detenciones desde el 24 de febrero cuando se inició esta invasión. Las protestas también están en marcha en Moscú, donde la policía se ha desplegado en el centro. Uno de sus líderes, Oleg Orlov, había sido arrestado en la Plaza Meníez. Siguiendo con más información, las empresas estadounidenses de tarjetas de pago Visa Inc. y Mastercard anunciaron este sábado la suspensión de sus operaciones en Rusia, siendo las últimas grandes firmas estadounidenses en sumarse a la congelación de los negocios de Moscú por la invasión a Ucrania, ordenada por el presidente Vladimir Putin. Además, también ves imágenes que le vamos a presentar a continuación. Seis personas, entre ellas dos niños, murieron cuando varios tornados atravesaron el centro de Iowa, dañando viviendas y derribando árboles. También teniendo ten, ten, tendido eléctrico en la tormenta más letal en el estado en más de una década, indicaron las autoridades correspondientes. Otras cuatro personas resultaron heridas y seis personas murieron el sábado cuando un tornado tocó tierra en una zona al suroeste de Des Moines, cerca del poblado de Winters. Aproximadamente a las 4.30 de la tarde, según trabajadores de emergencias del condado Madison, las autoridades han reportado que varias viviendas resultaron dañadas. Algunos caminos quedaron bloqueados por líneas eléctricas caídas y numerosas ramas yacían en el suelo tras ser arrancadas por los fuertes vientos. En otra información, anualmente se rinde homenaje a aquellos funcionarios policiales que han fallecido en el cumplimiento de su deber. Es por ello que cada 7 de marzo se celebra el Día Internacional del Recuerdo de los Oficiales de Policías Caídos. Veamos. Anualmente se rinde homenaje a aquellos funcionarios policiales que han fallecido en el cumplimiento de su deber. Es por ello que cada 7 de marzo se celebra el Día Internacional en recuerdo de los Oficiales de Policía Caídos. La intención es generar conciencia en la población mundial acerca de los riesgos permanentes que afrontan los funcionarios policiales que brindan un servicio público a la comunidad. La creación de este día ha sido iniciativa de la Interpol para homenajear todas las bajas policiales ocurridas a nivel internacional en el cumplimiento de sus funciones. Esta efeméride comenzó a celebrarse el 7 de marzo del 2019 y para conmemorarla, la Interpol ha dispuesto dos placas conmemorativas ubicadas en la sede central de Lyon y el Complejo Mundial para la Innovación en Singapur. Además, en varios países se efectúan actos conmemorativos, ofrendas florales y entrega de reconocimientos post-mortem a las familias de los policías que han fallecido en acto de servicio. Para CiberTV Noticias Monterrey, Avi Rivera. Avi Rivera, gracias por esta información importante. Ahora vamos a conocer los videos virales de este inicio de semana. Para esto vamos a Tendencias con mi compañera Carla Homo Carla, ¿cómo están? Números días. Ya queremos ver los videos virales de este lunes. Así es, muy buenos días, ya excelente inicio de semana y tenemos que comenzar este día pues con los videos más virales, curiosos y que todo el mundo mira está compartiendo y es por eso Catherine que escogí los más populares para presentárselos aquí adelante, aquí ahorita mismo y vamos a comenzar ahora con este video que sucedió en Michoacán, pues digamos que en una calle en, de un poblado allá en, en el municipio de Álvaro Obregón, pues hay un hay un viene siendo un socavón desde hace seis meses que está ahí y las autoridades no han ido a repararlo y es por eso que los vecinos de ese municipio dijeron pues vamos a dejarle vamos a hacer una fiestecita y hasta grupo en vivo pastel y globos le pusieron en el socavón vamos a ver aquí el vídeo Grande la fiesta que le hicieron a este socavón y pues los vecinos dijeron que lo van a seguir haciendo para llamar la atención y que por fin vayan las autoridades a repararlo. Y seguimos con otro video que también se volvió viral, sobre todo en Estados Unidos, es de un perrito husky que lo pusieron a ver un documental de, de osos, ¿verdad? Estaba junto a, con su dueño viendo el documental de osos y, y el perrito estaba sorprendido por cómo los osos estaban cazando y obviamente esto lo volvió viral. Vamos a ver el video. Spectacle, for instance, the wild superstars of the North engaged in the cleverest, laziest, funniest fishing ever. Each July, at the far less remote Katmai National Park, brown bears gather to take full advantage of the salmon run. Y ya por último nos vamos con este video de un chico que, es, que vive allá en Sinaloa, que vende frituras y vende fruta, que se volvió viral porque tiene un peculiar tono de voz que más que más de una persona le está diciendo que debería de hacer doblajes, que debería de trabajar en la radio y no le voy a platicar más y vamos a ver el video. la voz sexy de San Miguel presentarle a este personaje que él vende cebada, cebada quieres, de San Miguel, pero está equivocado de profesión. ¿Cómo te llamas? José Carlos. Entonces, coco blandito dice. Coco? coco blandito. Con chile. Creo que no está blandito. No, no, no, no. está doso. No, no. El más blandito es este, mire. No, Así es, y es por eso que este joven ahorita es muy, muy viral en TikTok, inclusive ya hay varias estaciones de radio allá en Sinaloa que lo andan buscando, Catherine, pues para darle trabajo. Por supuesto que sí, pero qué voz de muchacho, incluso también esta publicidad en redes sociales, ¿le puede funcionar para que él venda más, verdad? ¿Por qué no? Así es, con ese vocerrón que tiene, y único, te imaginas, está, está chavito, ¿no? Pasa de los 20 años, y con esa voz, yo creo que debe de aprovecharla y, y hacer otras cosas. Aprovechar al máximo. Por otro lado, el video del socavón, ¡Qué barbaridad! Ahora sí que para ellos ameritó hacer una fiesta de seis meses, que las autoridades no han ido a resolver esta problemática como ya lo mencionabas tú, lo hace el mismo también para llamar la atención de las autoridades y que lo puedan resolver. Así es, los vecinos es lo que decían, compartían en las redes sociales, en los comentarios, que quieren que se arregle, ¿verdad? Ese socavón, y pues qué mejor manera que hacer una fiesta en grande, porque hasta veíamos letreros que decía feliz aniversario, socavón, y todo, todo lo hicieron, todo, y pastel, Ajá, y el grupo sí. en vivo, se imaginen ahí bailando al lado del socavón. La banda, los globos, toda una fiesta en grande para este socavón de seis meses, Te agradecemos por esos videos, Carla, te vemos el día de mañana, ¿verdad? Así es, mañana les voy a traer más videitos, también muy entretenidos, que ya andamos checando que les vamos a compartir. Excelente, rápidamente tus redes sociales para que la gente vaya a seguirte. Así es, me pueden buscar como Carla o Mocigo en uh -huh. todas las redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, ahí estoy bien al pendiente. Perfecto, gracias Carla, continuamos con más información. Adiós.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 Información de los espectáculos en esta mañana de lunes, gracias por estar con nosotros. Arrancando semana y lo hacemos con mucha información de los famosos como lo hacemos de lunes a viernes, siempre manteniéndolo en lo último que ocurre en el mundo de la farándula. Y arrancamos con temas locales que ocurrieron este fin de semana aquí en la Sultana del Norte. Precisamente el concierto de Pepe Aguilar, sus hijos y su hermano Antonio Aguilar Jr., como estamos viendo en pantalla justamente, llegó este jaripeo Sin Fronteras, un espectáculo que Pepe Aguilar ha llevado pues de gira sí, por diferentes partes de los Estados Unidos y la más que increíble. Actualmente se encuentra también nuestro país, ya después de que dejó algunas ciudades atrás de los Estados Unidos. Y de verdad es que Pepe Aguilar lo decíamos los compañeros que presenciábamos justamente este concierto el fin de semana de verdad nuestros respetos para la familia Aguilar porque qué derroche de talento de cada uno de los integrantes el espectáculo pues totalmente un éxito como estamos viendo en la arena Monterrey ahora que llegaron o que regresaron eh, los aforos al 100% la gente dijo ahí tenemos que estar y prácticamente Pepe Aguilar y sus hijos tuvieron un impresionante sold out el espectáculo pues sí hubo caballos hubo montas, hubo también toros hubo de todo pero el espectáculo definitivamente quienes lo marcan son las voces de cada uno de los integrantes, estamos viendo por ejemplo ahí Ángel Aguilar, que también lo comentábamos ¿eh? definitivamente el momento que está viviendo esa jovencita es impresionante, al inicio del concierto se anunciaban a cada uno de los integrantes que eran parte de este espectáculo cuando se menciona a Ángel Aguilar la arena Monterrey se volcó en ovaciones justamente para esta jovencita y nos quedó muy claro que ella era de las más esperadas de esta noche, cantó aproximadamente unos 10 temas, primero salí cantó unos 5 temas, después ya se metía y al final regresaba con su papá, con los demás integrantes, pero de verdad, tremendo espectáculo una calidad totalmente y Pepe Aguilar muy agradecido con el público regiomontano quien le regaló este soldado ahí en este recinto en la Arena Monterrey, de verdad felicidades para Pepe Aguilar, para toda su gente quienes dieron un tremendo espectáculo este fin de semana ahí en la Arena Monterrey vamos a cambiar de información y vámonos a lo ocurrido este fin de semana, no somos de deportes pero obviamente este tema nos incumbe a todos, ¿por qué? porque después de lo ocurrido justamente este fin de semana allá en el estadio de la Corregidora entre el Atlas y el Querétaro, muchos famosos estuvieron compartiendo a través de las redes sociales su pensar, sus eh, comentarios acerca de esta situación Leandro Ríos, jamás pensé que el fútbol mexicano pudiera llegar a tanto, Juan Solo, olvídenlo de mi disco, acabo de verlo de Querétaro y se me borró la sonrisa Jackie Bracamonte es aterrador, lo que sucedió en Querétaro, amo el fútbol y me duele el alma ver tanto odio, Armando Araiza, el fútbol mexicano cada día está peor, indignante, vergonzoso e inhumano. Muchos comentarios, muchos famosos compartiendo en redes sociales, algunas páginas incluso internacionales del espectáculo como TMC o TMZ también compartía esta lamentable noticia, de verdad, de pena ajena, lamentable lo ocurrido y bueno sin duda este lunes será también un día largo y de mucho tema referente a lo que ocurrió este fin de semana y en este mismo tema quien también se, subo, quien se quiso subir el carrito fue nada más y nada menos que la actriz Livia Brito, quien también compartió a través de las redes sociales, ahorita vamos a ver lo de Livia Brito justamente ahí en pantalla, porque pues Livia Brito justamente eh, ella compartía un mensaje donde estaba pues diciendo que lamentaba lo ocurrido. Ahí está, tristeza profunda de lo que se vio el día de ayer en Querétaro, ayer perdió el fútbol. Nada más que le recordaron que ella estaba lamentando la violencia y le recordaron, sí, ¿verdad? Como cuando tú agrediste a un paparazzi hace algún tiempo junto con tu novio. Los comentarios le tupieron, como estamos viendo en pantalla, le pusieron la fotografía, te recuerdo que tú y tu pareja agredieron a un fotógrafo con la misma violencia como la que ahora criticas congruencia. por favor, le pusieron justamente a esta actriz quien le han tupido, jaja, tú hablando de no estar, de estar en contra de la violencia, bueno, ahí le ponen también ese mensaje y le ponen exactamente, pues sí, es que uno de repente tiene que acordarse de las cosas que hacen en el pasado, Olivia, tú hablando de violencia, cuando golpeas a un fotógrafo, practica lo que predicas, saludos. Así le ponían a esta actriz que, bueno, pues ha dado mucho de qué hablar. Lo dices tú que mandaste a golpear a un reportero. No se olvida lo que hiciste, ¿eh? Rebeca Flores le comparte este mensaje a Libia Brito. Tú le pegaste junto a tu pareja a un reportero mexicano en México y ahora te haces la espantada tantita. ¡Pip! Mi niña. Bueno, pues como dicen, Libia Brito quedó como payasita en las redes sociales porque de subir al carrito, pero sin recordar. Que ella golpeó justamente a este paparazzi hace algún tiempo. Así las cosas hay que acordarnos de lo que hacemos en un tiempo pasado porque después estas cosas nos llegan y bueno, quedamos como la actriz. es la información de los espectáculos en esta mañana les deseo que tenga un excelente inicio de semana. Alfonso, te agradezco por esta información del mundo del espectáculo. Ahora a continuación vamos a ver un adelanto del programa de diálogos que podremos observar el día de hoy, lunes a la una de la tarde. El tema será de seguridad, de eso con el secretario de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, Aldo Faz. veamos un adelanto. Nada más para empezar a reconstruir Fuerza Civil, este año van a ser 1.200 millones. Nada más para Fuerza Civil. Imagínate cómo andábamos. ¿Por qué tanto? Porque fueron un chorro de años que no se le puso un peso. Entonces hoy el cuartel se está cayendo y el, las patrullas, las más nuevas, te dije, son tres años, son las más nuevas, ¿cómo estarán las otras? Sí, porque mira, dependemos mucho de que Monterrey agarre su, su espacio y que se encargue a cargo de todo Monterrey, porque... Eh, fuerza Civil está diseñado para combate a crimen organizado, no para temas de borrachos y de personas sí, administrativas. Sí. Entonces por eso, o hay muchos abusos, o son muy light, y salen los videos, esos mira, no pudieron detener un borracho. Y si hacen lo que tienen que hacer, mira cómo el pobre borracho, mira cómo le fue. Entonces, pues mejor no los metes a hacer eso. No es su chamba. Entonces en eso fácil son dos años. ¿Por qué? Porque tampoco puedes tener un policía de la noche a la mañana. Ahora, tenemos un déficit en todo el estado. Este, eso fue falta el año. ¿Cuánto, ¿Cuántos elementos faltaría? Para Fuerza Civil, 2000 Esos los conseguimos de aquí a dos años, sin problema. Pero los municipios les faltan siete mil. Sí. Ahí veíamos un adelanto de la información completa el día de hoy en el programa de diálogos. A la una de la tarde para que no se lo vaya a perder. Queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta emisión más de Ciber TV Noticias Monterrey, iniciando la semana con mucha información. Como puede ver en pantalla, aparecen nuestras redes sociales. Tenemos el sitio web, está como cibertvnoticiasmty.com, Facebook Ciber TV, Twitter Ciber TV Noticias 1, guión bajo Ciber TV en Instagram. Por otro lado en TikTok aparecemos como arroba ciber tv noticias para que nos sigan, nos dejen sus comentarios, tenemos la línea habilitada de WhatsApp, el número es 8123 52 22 02 para que ya lo tenga registrado y nos mande sus reportes a través de este número de WhatsApp. Muchas gracias por acompañarnos y nos despedimos con imágenes de la webcam México, esto sobre Avenida Constitución, muy buenos días.